Thank you. Las contadas por la gente, pero sé que tú eres real, lo siento en mi ser, te quiero hoy cantar, pero sé que tú eres real, lo siento en mi ser. Diciendo a ah. Están tus manos Y aquí están Mis manos adorándote Aquí están certificamos esta noche que nuestro Dios es real Único Dios Rey de reyes, y Señor de Señor ¿Qué tal si levanta tus manos un momento? Y con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu aliento le dice Señor, gracias Gracias Señor por el refrigerio que tenemos en tu presencia Señor. Vamos Dale ahora tu mejor adoración, tu mejor alabanza Dile gracias papá, gracias Señor Por tu amor, tu misericordia Tu perdón, tu gracia Señor Gracias por tus brazos Que son grandes Y nos abrazan Señor Gracias Padre Te damos gracias Eres tan bueno Señor Eres tan bueno, Señor. Eres tan preocupado de tus hijos, Señor. Te damos gracias. Vamos, toma tu momento para darle gracias, Señor. En tus brazos de amor, descansa en ti. brazos de amor descanso en ti descanso en ti vamos pero fuerte ¡Solo el campo! Descancho en ti mi Dios Descancho en ti mi Dios uh -oh. Levanta una voz De confianza en Él Descanso en ti oh, oh, En tus brazos de amor Descanso en ti Descanso en ti, descanso en ti Descanso en ti y descanso en ti En ti. Descanso en ti, en tus brazos de amor. Oh. Descanso. En ti. Descanso en ti Descanso en ti En tus brazos de amor oh, oh, oh. Descanso en ti Reconocemos tu amor, Señor. Reconocemos tus misericordias, Señor. Se renuevan cada día en mí. Por eso descanso en ti. Descanso en ti, descanso en ti, en tus brazos de amor, Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el profeta Abacú. Uno de los profetas menores. Profeta Abacú. Vamos a leer en el capítulo 2. Búsquelo tranquilamente, nomás, hermanos. capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja y Jehová me respondió y dijo escribe la visión y declárala en tablas para que corra al que leyere en ella aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará, apru, a, perdón, apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He, aquel, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Palabra de Dios, hermano. Lo que la palabra del Señor hoy eh, nos viene hablando está en el Antiguo Testamento. En un periodo de la nación de Judá o el pueblo de Judá, el Reino del Sur, también conocido en la Biblia, en un periodo de la historia del pueblo de Dios de anarquía, un periodo en donde no se respetaba la justicia y donde el que era poderoso se aprovechaba del débil y el que tenía el recurso compraba en ese entonces a los jueces y no se hacía justicia, y todas estas cosas estaban en evidencia ante los ojos del pueblo y del profeta de Dios, que él al ver esta situación en la que estaba el pueblo del Señor, él se queja delante de Dios, porque pareciera que el Señor estaba demasiado pasivo e indiferente a la situación que se estaba viviendo, pareciera que el Señor se había distanciado o se había desentendido de su pueblo, como hay por ahí una teoría cierto acerca del deísmo, que Dios creó el mundo y luego lo dejó a su suerte. Pero eso es un error, eso es falso, porque el Señor interviene en el mundo, en la historia. Y allí están las pruebas en la palabra del Señor, cómo Él ha irrumpido en la historia para ayudar a los suyos, Ahí está la historia del pueblo de Israel y cómo el Señor también en la historia cristiana Él ha estado con su pueblo y yo creo que usted más de alguna experiencia debe tener con respecto a las respuestas que Dios nos da en nuestra vida y cómo eres un Dios presente y no ausente. Pero muchas veces, muchas veces a nosotros también nos pasa lo del profeta Bakú que al ver tantas cosas que no es muy diferente el tiempo de Abacup con el tiempo actual, en donde también podemos ver muchas injusticias y muchas cosas que no nos parecen correctas y exclamamos muchas veces y decimos, ¿por qué el Señor no interviene? ¿Por qué el Señor no hace algo? Nos parecemos a veces también a los discípulos del Señor, a Juan y Jacobo, que en algún momento cuando entraron en una aldea de samaritanos, le pidieron al Señor por qué no descendía fuego y los consumía, porque estos habitantes no les prestaron hospitalidad. Y, y ellos dijeron, bueno, ¿dónde está Dios frente a estas cosas? Yo quisiera leerle en el capítulo 1 la queja del profeta. En el capítulo 1, en los primeros versículos, dice en la profecía que vio el profeta Habacuc, dice... ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hay alguno que se sienta así? Sepa usted que los hombres de Dios, en muchas circunstancias, han sentido como que el cielo para ellos está cerrado y no hay respuesta. Y yo también, como hombre de Dios, como hijo de Dios, muchas veces le he preguntado al Señor, Señor, ¿por qué no me ha respondido en esta dirección? He clamado, casi me he pelado la rodilla, Señor, día y noche he orado en una dirección, y no veo respuesta, es la verdad, no veo respuesta. Pero bueno, Dios siempre responde, hermano. Pero muchas veces pasamos por esos procesos que decimos, bueno, ¿qué pasa con el Señor? Que no responde frente a esta situación. Yo necesito la, la, la respuesta de Dios. Y el profeta decía, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Él en esas palabras está mostrando a un Dios que se muestra indiferente a la situación que estaba pasando. Mire lo que dice, porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Dice, destruyes, destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad, o según la verdad. Por cuanto impío accede al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿No le parece a usted que se parecen mucho los tiempos con la actualidad? Que el poderoso compra la justicia que le favorece a él, no la verdadera justicia, la justicia torcida. Y el profeta esperaba una respuesta de Dios, a ese Dios que a él le parecía que estaba indiferente a la situación, como nosotros también seguramente pensamos cuando vemos todo esto que está pasando en el mundo. Y más de algunos dice Señor, que venga pronto el Señor. Y eso muchas veces es a raíz de la desesperación, no porque haya un anhelo que el Señor venga, sino por la situación, la circunstancia que está viviendo, exclamamos que el Señor venga para que ponga atajo a todo esto. ¿Por qué no interviene? ¿Por qué no hace algo? Entonces, la respuesta del Señor ante esta queja, del profeta está en el versículo 5 del mismo capítulo 1, dice, mirad entre las naciones y ved y asombrado porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, los babilonios, una nación poderosa, asentada a las orillas del Éufrates, donde hoy está Irak, por decir, nación cruel, y dice, y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Es una nación cruel, formidable, es terrible, dice y de ella misma procede su justicia y su dignidad. De ella misma. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes, y dice, volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Que es precisamente lo que hicieron los caldeos, los babilonios. Él estaba profetizando, anunciándole al Señor lo que iba a hacer. Es como que para parafasear la respuesta del Señor a Bakú. Yo no estoy indiferente a la situación. Yo siempre estoy trabajando, solo que soy paciente y doy tiempo, doy tiempo al hombre para que reaccione, para que reflexione, para que se vuelva, para que cambie de actitud. Pero yo siempre estoy trabajando, estoy preparando una nación, y esta es una nación cruel. Y le da todas las características que ya leí. Dice, encarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Y se reirá de toda fortaleza y dice, y levantará terraplén y la tomará. Que es lo que hizo precisamente Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando vino, ¿cierto?, en contra de Jerusalén y la tomó y después de algunos ataques la destruyó también. Y el templo, y llevó en cautividad al pueblo de Dios a Babilonia y estuvieron allá por 70 años. Todo esto lo había anunciado el profeta Abacú. En respuesta en respuesta a las quejas del, del profeta, que pareciera que Dios no está mirando, pero Dios está mirando todas las cosas, hermano. Está mirando todas las injusticias que hay en esta tierra. Y los siervos de Dios siempre claman. Si uno va a Apocalipsis, se nos dice que allí cuando se dio apertura al quinto sello, en el capítulo 6 de Apocalipsis, después lo pueden buscar, se nos dice que allí estaban las almas de los que habían sido decapitados bajo el altar de Dios y clamaban delante del Señor y decían, Señor, ¿hasta cuándo no vengará nuestra sangre, ¿cierto?, con los que están en la tierra. Y el Señor les dijo que esperaran un tiempo, porque el juicio ya se venía. Entonces, este era un profeta que tenía muchas interrogantes, porque ahora, cuando el Señor le da las características, de los caldeos, los babilonios, y que van a castigar a su propio pueblo, entonces ahora le surge otra queja. Y la queja que le surge ahora, dice el Señor: Pero, ¿cómo tú vas a usar una nación más pecadora? Que tu pueblo, que es cruel, que no perdona y que va a hacer todas estas cosas que está relatando, cómo es que no me encaja, no lo puedo concebir, le dice el profeta. Que tú vayas a tomar una nación pecadora para castigar a otro pecador. Que en comparación, tu pueblo es menos pecador que estos babilonios. Y eran las quejas. Y ¿sabe qué, hermano? No es malo preguntar a Dios cuando usted tenga alguna duda. Yo sé que hay hermanos que tienen duda y necesitan respuesta de Dios. Tú puedes hacerlo. Con temor delante del Señor, con respeto. Y Dios es un Dios de respuesta usted pregúntele al Señor y espere la respuesta de Dios. Y Él él va a responder a todas nuestras inquietudes de por qué Dios muchas veces hace las cosas que nosotros no podemos concebirlas, ¿por qué Dios las hace así? Esto le pasaba también al, al salmista Asaf. Ha leído, él dice que cuando comenzó a pensar en el actuar de Dios, casi resbalaron sus pies, Salmo 73. Dice, porque él vio la prosperidad de los impíos y veía que el justo era afligido y pareciera que siempre estaba debajo y no por encima, que es lo que muchas veces vemos, que el arrogante, el soberbio, es próspero en esta tierra y se burla y blasfema contra Dios y vive de espaldas hacia Dios, se burla de la justicia, más en la actualidad que estamos viviendo hoy, la gente... Blasfema de Dios y de sus cosas santas, se burla de la Biblia. Por eso digo que la situación es muy parecida y yo he, ca he caído también en esa, en esa reflexión y he dicho, bueno, ¿qué pasa, Señor? Yo sé que Tú vas a actuar y comienzo a pensar. Pero bueno, yo eso ya lo tengo resuelto, gracias a Dios. Pero me pongo en el caso de aquellos que piensan que no entiendo qué pasa con esto y esta interrogante tenía el profeta cómo es que Dios va a usar una nación pecadora para castigar a otra, no me cabe en la cabeza entonces en el verso 12 él dice no eres tú desde el principio Jehová, Dios mío santo mío luego dice no moriremos oh Jehová para juicio lo pusiste y tú, oh Roca lo fundaste para castigar Aquí sigue, dice, muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Entonces, ¿cómo es, Señor? No entiendo esto. Y que tú estás allí indiferente, ¿cierto? Cuando el impío castiga al que es menos pecador que él, no me cabe en la cabeza. ¿Cómo actúas, Señor? Que tomes una nación pecadora para castigar a otra. Entonces, eran quejas válidas. Y en el pasaje que he leído, amados hermanos, viene una respuesta del Señor. A veces la respuesta de Dios, hermano, se tarda un poco. Antes había un coro que decía, Dios tarda, pero no olvida. Pacientemente esperé a Jehová. Y Él se inclinó a mí, y oyó mi oración no te impacientes a causa de los malos dice ni tengas envidia de los que prosperan de los sinismos fíjate de Jehová de todo tu corazón y Él hará y frente a esta interrogante o queja, segunda Él comienza a esperar la respuesta y en el capítulo 2, verso 1 dice sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que me para lo que se me dirá. Y qué de responder tocante a mi queja. El profeta se puso en una actitud de esperar la respuesta de Dios y creo que es lo que todos nosotros debemos hacer. Y es uno de los errores que cometemos, que cuando tenemos quejas delante de Dios o necesitamos una orientación de Dios frente a una situación difícil que tenemos, el error que cometemos todos, me incluyo, es que nosotros le avisamos a Dios pero no esperamos la respuesta de Dios. Y muchas veces en la espera de la respuesta de Dios hablamos más de la cuenta. Nos quejamos más de la cuenta. Y la actitud del profeta es que él dijo sobre mi guarda estaré. Esperaré la respuesta del Señor. Y estaré velando, estaré clamando en la presencia del Señor hasta que Él me responda. Y dice, y aquí... Y quiere responder tocante a mi queja. Y Jehová dice, me respondió. El Señor responde. Y el Señor dijo, escribe la visión, escribe lo que te voy a decir tocante a tu segunda queja escríbelo y dice y declárala en tabla para que corra el que leyere en ella sea que sea algo fácil de entender Algu algo que todos puedan ver que Dios anunció algo y qué es lo que anunció el Señor a la queja del profeta mira yo estoy levantando esta nación para castigar a otra pero yo luego juzgaré esa nación yo la juzgaré. Y también estoy mirando lo que otros pueblos, lo que otras naciones hacen. Y el Señor dice, aunque la visión tardara, por un tiempo más se apresurará hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, dice, espéralo, porque sin duda vendrá la respuesta de lo que Dios dice. Y aquí... Aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Lo que el Señor le está diciendo en estas palabras, y luego viene el detalle, es que Él va a juzgar a aquellos que van a castigar a su propio pueblo. Dios va a juzgar a los babilonios. Y para hacerlo breve, después ellos fueron conquistados por los medios persas medios y persas fueron conquistados por ellos y cayó ese imperio Dios los juzgó y él da un detalle aquí de por qué cosa los va a juzgar y si leemos algunas de ellas vamos a comparar que la situación del mundo actual es igual en el versículo 6 Dios comienza a detallar y voy a tomar desde el bueno del comienzo dicen van de levantar todo esto refrán sobre él y sarcasmo contra él Dirán, hay del que multiplicó lo que no era suyo. Hay un hay para el que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Luego también dice, verso 9, hay de aquel que codicia injustas ganancias para su casa, para poner en alto su nido. Luego el verso 12 dice, hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Y así vamos viendo el verso 15, dice, Ay del que da de beber a su prójimo y le embriagas para mirar su desnudez. Verso 19: Hay de aquel que dice al palo: despiértate y a la piedra muda, levántate. Es un castigo a la idolatría, a la crueldad. Están detallados ahí los cinco ayes por los cuales Dios juzgaría después a aquella nación que levantó para castigar a su pueblo. Cuando el Señor le da esta respuesta al profeta que han de venir estos juicios sobre su pueblo, y que después ha de juzgar a la otra nación. El profeta obviamente queda allí pensando, bueno, ¿qué iba a pasar con el bueno? ¿Qué iba a pasar con el justo? Como se vino diciendo desde el comienzo del culto, que nosotros estemos confiados de que Dios nos guarda. De que Él tiene cuidado de nosotros. Dios está de nuestro lado. Aún los cantos iban en esa dirección. Y lo que hoy le digo es lo que dice la palabra. Aunque aquel cuya alma no es recta y se enorgullece, dice el más el justo por su fe vivirá. Aunque estén cayendo los juicios de Dios sobre esta tierra, iglesia, porque así va a ser, así va a ser, usted no tenga miedo. ¿Está escuchando? No tengas miedo. No te impacientes a causa de los malos. No sea impaciente por lo que está pasando, al contrario, la palabra del Señor dice que debemos, debemos levantar nuestras cabezas, erguido vuestras cabezas, porque el tiempo de nuestra redención está cerca. Dios va a tener cuidado de usted, mire, escuche, el justo por la fe vivirá. Usted será guardado, todos los cabellos de su cabeza serán guardados, su vida será guardada porque esa es la promesa del Señor, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero él dice, el justo por su fe vivirá. Usted no va a ser preservado ni guardado porque hayan diferentes políticas, porque se vaya a levantar algún personaje importante aquí en la tierra, no va a ser por eso, ni porque hay un cambio en la economía, no va a ser por eso. ¿Me está escuchando? Amén. Y cuando Dios le da esta respuesta al profeta, hay un cambio de actitud. Porque el capítulo 3 es un salmo de alabanza a Dios. Amén. Y si él cambia de actitud, ya no tiene más quejas. Y él dice, Señor, aviva tu iglesia o aviva tu pueblo. ¿Cierto? En medio de los tiempos. Y en este mismo pasaje nos dice un pasaje muy citado por el pueblo de Dios. El verso 17 si usted después lee tranquilamente esta oración, este salmo, ¿cierto?, del profeta Abacú, usted se da cuenta que él hace un relato histórico de cómo Dios salvó a su pueblo Israel, de cómo Dios intervino en la historia para proteger a los suyos. Siempre lo ha hecho el Señor, siempre. Nos basta mirar el capítulo 11 del libro de Hebreos para ver los héroes de la fe, cómo Dios los preservó. Moisés en Egipto, dice la palabra del Señor, que él rehusó, Cierto ser hijo de la hija de Faraón, prefiriendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y Dios lo guardó en medio de todas esas circunstancias. Podríamos hablar de Sadrán, Mesaya, Benego en Babilonia, de Daniel. Ellos fueron guardados, protegidos por Dios. Aún en el foso de los leones, aún en el horno de fuego, fueron guardados los hombres de Dios a través de toda la historia. Y la iglesia no es la excepción. Nosotros somos guardados por el Señor. Y antes que caigan los juicios severos sobre esta tierra, la iglesia va a despegar de este mundo, hermano. Y estamos expectantes en eso. Amén. Entonces el justo por su fe vivirá. Dios tiene cuidado de ti, hermano. Dios tiene cuidado de mí. Él nos guarda. Tiene cuidado de nuestras vidas. Así nos asegura la palabra del Señor y quiero leer lo que estaba diciendo del verso 17 él llega a decir frente a todos estos juicios que eran inminentes dice, aunque la higuera no florezca aunque la crisis de la que están hablando que viene aquí a Chile dicen los economistas que vamos a entrar en una pequeña recesión una crisis económica pero usted si está con su fe depositada en el Señor, nada le va a pasar. ¿Me está escuchando? Aunque la, iglesia, la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y, y los labrados no den mantenimiento, es un golpe fuerte a la economía, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, Dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Qué maravilloso. Con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Te puedes alegrar en el Señor? ¿Estás confiado o estás esperando que haya un cambio de gobierno? ¿A un cambio de constitución, como dicen ahora? Como hay muchos cristianos que están esperanzados en esas cosas, a mí me da pena cuando yo escucho esas cosas. Más el justo por su fe vivirá está escuchando más el justo por su fe vivirá él nos dice el Señor mira tú vas a vivir por los cambios que van a empezar a favorecer al... no el justo por su fe vivirá con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación amén gloria a Dios dice Jehová el Señor es nuestra fortaleza él no te va a dejar pero debes confiar en Dios. Frente a todas estas situaciones difíciles que el mundo está viviendo y que podamos vivir nosotros a nuestro alrededor, Dios se glorifica, hermano, en la calamidad con los suyos. ¿Me está escuchando? Bueno, nos dice el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y en la última parte del Salmo dice él, nos prepara a mesa. De mantel largo, en medio de la necesidad. Frente a mis angustiadores y perseguidores, allí el Señor te prepara mesa con mantel largo. Él es tu fortaleza, iglesia. El Señor es tu fortaleza, Él es el que nos fortalece. En Él nos refugiamos, de su mano nos tomamos y Él nos ayuda. En toda situación, el cual hace mis pies como de sierva, Dios va a condicionar tu caminar para que nada te pase, para que nada te toque. Pero lo que Él dice primero, el justo por su fe vivirá. Aunque la situación esté difícil, confía plenamente en Dios y Dios te va a sorprender. Y en mis alturas, Él me hace andar. Aunque pareciera que en el camino que el Señor nos traza, vamos a caer. Pero yo te digo una cosa, no vas a caer. Porque Dios te sujeta. Él te sostiene. Y Él se glorifica, no te olvides que Él se glorifica y su poder se perfecciona en la debilidad, en la debilidad. Que Dios nos bendiga. Depositemos nuestra confianza plenamente en Dios. Aunque tenga quejas delante del Señor y necesite respuesta, bueno, haz lo que hizo el profeta. Dobla tu rodilla, busca un lugar íntimo y llora al Señor. Señor, estoy confundido, Señor, estoy confundida. Diga usted, necesito una salida. Y pareciera, Señor, que tú estás indiferente a mi situación. Usted se puede quejar, puede plantearle sus interrogantes al Señor. Pero también espere que Dios le responda. No saque conclusiones apresuradas, que quizás esto es la voluntad del Señor. Yo creo que esta es la voluntad de Dios. No, no, Dios te va a hablar y de manera clara. Y pastor, y lo podía hacer el Señor de manera audible, también lo puede hacer. Pero una cosa sí, Dios te va a dejar claro en la respuesta que el Señor te va a dar. Pero aprendamos a preguntar al Señor en medio de la necesidad que usted pueda estar pasando o viviendo, de lo que le esté atormentando. Y el Señor te va a responder, y una cosa así que nos garantiza la palabra de Dios, que frente a cualquier situación que nosotros podamos vivir, Él va a estar con nosotros. Esa es la seguridad que nos da el Señor. Pónganse de pie, hermanos. Seguramente usted vino buscando una respuesta delante del Señor, una palabra. Esta es la palabra de Dios para ti. Si pones la fe en el Señor, si descansas en Él y esperas en Él, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Y vas a poder decir, aunque la higuera no florezca, aunque la vida no haya fruto, aunque falte el producto de los olivos. Aunque las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo yo me gozaré en Jehová. Porque Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando todo pareciera que está oscuro y no hay respuesta, no hay salida, es ahí donde el Señor dice, "Ahora actúo yo." El justo nosotros hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Y somos guardados por el Señor. No te olvides de eso. Frente a cualquier cosa que pueda venir a esta tierra y a tu vida, el Señor nunca te va a dejar. Créelo. Porque así lo dice la palabra de Dios. Lo he experimentado en mi vida y yo sé que usted ha tenido victorias en su vida. Haga historia. El profeta Bakú tuvo que hacer historia. Y recordar. El Señor guardó el pueblo de Israel. El Señor tapó boca de leones. El Señor dio respuesta hizo brotar agua de la peña el Señor ayudó al pueblo de Dios entonces dijo, bueno yo qué voy a hacer me voy a gozar en Dios yo voy a alabar a Dios yo voy a bendecir al Señor porque Él es el que te guarda amado hermano no confíes en brazos de carne no confíes en lo que el hombre pueda hacer maldito es el hombre que confía en el hombre fíate de Jehová y Él hará. Oremos a Dios. Padre Celestial, nos inclinamos, Señor, en tu presencia. Queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Porque nos vemos reflejados, Señor, en el profeta Bakú. Muchas veces, Señor, hemos tenido quejas e interrogantes, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque... No hemos visto a veces respuestas inmediatas como quisiéramos, pero por tu palabra, Señor, tú nos das a entender que tú estás trabajando, Señor, en todas las cosas. Aunque no veamos, Señor, pero tu mano se está moviendo y tú tienes el control y eres soberano, Señor, y eres tú quien nos guardas con tu mano poderosa y nos garantiza, Señor, que el justo por su fe vivirá Será guardado, preservado, protegido, Señor, bajo tu mano poderosa. Te bendecimos, Señor, en esta tarde. Te damos honor, gloria y alabanza. Sogar al Gol Sogar.